La pregunta por el ser humano ha constituido un eje fundamental del pensamiento y de ella se desprenden ciencias, disciplinas, teorías y tratados que buscan responderla desde todas sus dimensiones. Entre todas estas se encuentran la antropología, que se centra en el estudio del hombre, y la pedagogía, que se enfoca en la educación como formación humana ambas indagan por dimensiones generales y específicas. Ahora bien, la relación entre ellas se denomina antropología pedagógica, que se puede entender como el campo de reflexión y estudio del hombre en relación con su formación, es decir, el ser humano como ser perfectible. Este módulo de Antropología Histórico-Pedagógica presentará, de manera general, cómo se ha ido configurando en la historia el ideal de formación para el ser humano de acuerdo con los ideales antropológicos. Para ello abordaremos conceptos clave como Imago dei y Paideia, los cuales han ayudado a definir los horizontes de la pedagogía en distintos momentos de la historia. En el desarrollo de este módulo podrás aproximarte a los temas relacionados con la antropología histórico-pedagógica, los antecedentes formativos de la paideia homérica, la paideia griega y su influencia en la tradición pedagógica alemana, el surgimiento de la pedagogía moderna y la pedagogía crítica de la Escuela de Frankfurt, así hasta llegar al surgimiento de la pedagogía crítica latinoamericana. El estudio de este módulo te permitirá reflexionar sobre la problematización en torno a la antropología histórico-pedagógica como alternativa crítica a la cosificación del ser humano y a la instrumentalización de la educación. Y al final podrás inferir desde qué lugar se ha pensado la formación de profesionales aquí en la María Cano.